que es muy común, que son, es el etiquetado de los alimentos, el consumidor no se da cuenta de la gran importancia que tiene. Ahora mismo hay una normativa europea en la que eh, se dice qué es lo que se puede comunicar a los consumidores y cómo se debe hacer. La última normativa es del 2011. Ahora es un elemento de comunicación del riesgo muy importante. Entonces el consumidor no no es consciente de esa importancia que tiene, eso ha hecho que el, el etiquetado ahora mismo se haya vuelto muy complejo porque aborda eh, información de muy, de muy diversa tipología que complica su interpretación pero sí que está interesado. lo que pasa es que no sabe cómo informarse bien para eh, poder interpretarlo adecuadamente y poder hacer esas decisiones informadas.